Mi nombre es Josef canchi Gómez, soy socio fundador de Solar, una empresa dedicada a impulsar la revolución energética en México y Centroamérica. Solar es una empresa que nació hace siete años, con tres compañeros de carrera, en los cuales teníamos la intención de hacer algo por nuestro país. Es por eso que decidimos entrar en la parte de las energías renovables, muy específicamente en la parte de la energía solar fotovoltaica. Nosotros importamos tecnología solar de Alemania, de China, de Canadá, de Estados Unidos, de Israel, de Austria, entre otros muchos países líderes en el sector. El promedio de edad de la mayoría de nuestros colaboradores es de 29 años, es el promedio de edad que tenemos, es una empresa joven que está demostrando que las cosas se pueden hacer de la forma correcta. Desde el primer día que nació Demesolar, Solar, siempre hemos tenido la intención de ser la energía que México necesita.